Rosa es una mujer emprendedora de 55 años y tres hijos. Dentro de su casa tiene una despensa, así mantiene a su familia. Vive en el área metropolitana de Asunción, la capital de Paraguay, a dos cuadras de una ruta internacional que nos conecta con Argentina y con Bolivia, cerca de todo tipo de servicios y comercios. Qué buena zona para vivir y tener un negocio, ¿no? Sí, siempre y cuando no llueva. Mira lo que pasa cuando llueve. Cuatro o cinco veces al año, las aguas del desagüe pluvial ingresan a su vivienda lo que hace que ella se sienta cada vez más impotente. Porque claro, no puede mudarse o vender la casa, y que conste que ya lo intentó al igual que todos sus vecinos. Y tampoco puede construir un segundo piso. Esto siempre le ocasiona peleas con sus familiares por la presión que ejercen en ella sobre por qué continúa viviendo allí no tiene ganas de invertir en mejorar su vivienda o comprar muebles o electrodomésticos porque al fin y al cabo, todo eso termina por destruirse en una lluvia fuerte. Ya van tres ocasiones en donde pierde montos cercanos a los $2,000 dólares de mercaderías y tiene que recurrir a préstamos para reponer su stock. En Paraguay hay casi 5.000 historias como la de Rosa. Para luchar contra esta situación, ella coloca sacos de arena en el patio para evitar que el agua entre a la vivienda. Aunque esto no funciona, por lo menos evita que entre la basura que arrastra el agua. También ha puesto todos sus electrodomésticos sobre un pedestal para no tener que moverlos a cada evento. Otros vecinos hicieron muros o escaleras para luchar contra esto, pero es muy incómodo y poco práctico, como por ejemplo este acceso de vehículos. Tiene que mover su sofá, que es el único mueble que se anima a dejar en la sala y ha construido un muro de 50 centímetros en la puerta de su despensa y atiende a sus clientes a través de una ventana. Lo que nosotros queremos es ver a Rosa así. Queremos que pueda proyectarse en su vivienda, arreglar sus espacios como más le guste, elegir los pisos que pueda ver limpios y lindos tener los muebles y electrodomésticos que ella quiera sin preocuparse porque se vayan a echar a perder. Queremos verla libre de deudas por pérdidas económicas y de materiales en su negocio y su casa. Queremos que cada vez tenga más tiempo para disfrutar de su edad adulta con su familia y amigos en lugar de dedicarlo a estos eventos. Pensamos que Rosa podrá estar más preparada si accede a un diagnóstico y solución personalizada. Combinado con el fácil acceso a un seguro que resguarde sus principales bienes y que tenga facilidad de compra de electrodomésticos, muebles y materiales de construcción que le permita proyectarse a corto y mediano plazo. Creemos que un servicio de diagnóstico permitirá que cuente con soluciones como esta, o soluciones constructivas adecuadas para que ella no tenga que estar al pendiente de si el agua va a entrar o no a su vivienda cada vez que llueve. Un servicio de seguro evitará que tenga que reponer bienes, endeudarse y perder estabilidad económica y un servicio más accesible de compra de muebles, electrodomésticos y materiales de construcción ayudará a que pueda ver su casa y negocio como sueño. El modelo de negocios apunta a que las empresas aseguradoras de ventas de muebles de electrodomésticos y depósitos de materiales de construcción aporten parte de la inversión requerida para la construcción de las barreras anti-inundación y que Habita también aporte un fondo de inversión que obtendremos de cooperantes. Así buscamos que estos aportes sirvan para abaratar los costos de la tecnología y de la solución constructiva y hacerla más accesible al público. Esta inversión inicial le servirá a las empresas como incentivo para aumentar su cartera de clientes y recuperarán su inversión en cuotas. Como mercado potencial a mediano plazo podremos llegar a 50.000 clientes en Latinoamérica y hablamos así de 31 millones de dólares. Como mercado a corto plazo hablamos de 5.000 clientes en Paraguay que suman 3.100.000 dólares. Y como mercado inmediato, tenemos un mínimo de 500 clientes que hacen 300 mil dólares movilizados. Toda esta propuesta es resultado de un proceso de investigación de tres meses que incluye 89 entrevistas, dos experimentos con empresas, dos experimentos con usuarios, seis visitas técnicas de diagnóstico que además se complementan con investigación sobre tecnologías anti-inundación. Esto nos hizo descubrir cómo las familias enfrentan el problema. Lo que más le duele de ello. Y nos hacen concluir que la cadena de solución técnica, prevención o seguridad financiera contra pérdidas y posibilidades de adquirir muebles o electrodomésticos es una propuesta que cubre los deseos y necesidades de las familias. Respondiendo al mandato principal de Habitat para la prevención de riesgos, que es el de reducir la vulnerabilidad con acciones coordinadas la propuesta se enfoca en diseñar acciones de respuesta inmediata, así como fomentar la cultura de la prevención y preparación en las familias en alianza con actores clave. Entendiendo que el alojamiento y los medios de vida en muchos casos están relacionados directamente, la propuesta se enfoca en estos dos factores para minimizar el retraso en el desarrollo de la familia. Creemos que este modelo de negocio es innovador y sostenible porque aprovecha la experiencia de cada sector involucrado en donde la innovación está en la combinación de estas experiencias para ofrecer un servicio integral que hasta ahora no existe en el mercado. Creemos además que el modelo puede ser aplicable en toda Latinoamérica y que logra impacto además de generar ingresos a las organizaciones y ser accesible para las familias. Para poder seguir afinando y cerrando aspectos de este modelo de negocios, contamos con su ayuda en Tener acceso a un espacio de crowdfunding apoyado por Habitat Internacional Para poder probar y buscar fondos que apoyen la construcción de las barreras Además, probar el interés de donantes en general y conseguir capital semilla para una prueba piloto de la tecnología también pedimos apoyo de la oficina del área para construir propuestas de financiamiento para cooperantes o afiliados y tener acceso a ellos, para presentarles la propuesta, y así podremos producir las barreras con capital semilla y podremos abaratar los costos para la familia. También nos gustaría poder hacer una reunión con representantes del Terwilliger Center para conocer sus opiniones y consejos sobre el modelo de negocios. Y por último, pero no menos importante, creemos que para avanzar con más detalles en la propuesta, Necesitamos más tiempo y dedicación así como apoyo de áreas de finanzas y desarrollo de recursos de la Oficina Nacional. Esperamos contar con su apoyo y seguimos con el compromiso de trabajar para que todos tengan un lugar adecuado para vivir.